día más y algo nuevo tenemos para todos ustedes. Soy Robert González, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Saludos a los que están con nosotros a través de este su canal, 24 Santo Domingo TV, 69 de UHF, señal abierta en todo el país. También saludos a los que están con nosotros en nuestras redes sociales, arroba, Enfocado TV. Eso que desde ya están pendientes a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Recuerde siempre colocarle la campanita para que reciba las notificaciones y pueda compartir este contenido, comentar y también brindar a amigos y familiares lo que es esta propuesta que es Enfocado. También saludos a los que están con nosotros en la página web, santodomingo24.com, desde ya transmitiendo para todos ustedes. Como siempre, inicio el espacio dando las gracias a Dios plenamente por la oportunidad que nos brinda de compartir con todos ustedes. También nosotros, permítame iniciar el día de hoy con una frase que pueda ser de inspiración para todos nosotros. Sería esta. Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a su enemigo, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. ¿Escucharon eso? Considero más valiente al que conquista sus deseos, que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Una frase de Aristóteles. Señores, quiero recordar con todos ustedes precisamente un día como hoy, en el año 2020, mediante el decreto 135-20, que fue para República Dominicana la imposición del toque de queda en el territorio nacional, a partir de la fecha quedaron prohibidos el tránsito y circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, hasta el 3 de abril, excepto el personal médico, paramédico y otros profesionales de la salud que podían desplazarse ante una emergencia que se pudiera presentar. Recuerdo esto porque ya año 2022, precisamente 21 de marzo, a la fecha un día como hoy hace dos años, se impuso el primer toque de queda en todo el territorio nacional. ¿Recuerdan ustedes cuando esos duros golpes que nos daba esa pandemia del COVID-19, donde se trataba de tener la propagación de esta, y se impuso ese toque de queda que ninguno podemos olvidar precisamente un día como hoy en el año 2020. Señores, quiero iniciar el espacio del día de hoy dándole seguimiento a la información que se dio a conocer este fin de semana a través de un diario especialmente de Boston, el de Boston Globe, que reveló que el conocido narcotraficante César Emilio Perante, el abusador, había mandado a matar a David Ortiz. ¿Recuerdan ustedes que en el pasado las autoridades de la justicia y demás llevaron a cabo investigaciones para dar al traste cuál era el origen del intento de homicidio de nuestro acto de la Grandes Ligas y hoy Salón de la Fama David Ortiz? Esta información corrió como pólvora, se dio a conocer la investigación, todo este proceso que se estuvo llevando a cabo, que de esto fueron sometidos unos jóvenes a la justicia, por el hecho que tuvo que ver que se vinculaban alrededor de 13 personas para el intento de homicidio que sufrió el bispapi. La información de ese momento decía que no era directamente a David Ortiz, sino que era a otra persona que se intentaba matar. Esta situación ha dado al traste todo este fin de semana con diferentes posiciones que han externado de la parte política. En este caso la doctora Margarita Cedeño decía que esto era una estrategia del gobierno para perturbar a la población de los temas importantes, pero de inmediato, de inmediato. Gloria Reyes, quien es la directora del programa Supérate, criticó precisamente en el día de hoy la declaración de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, quien dijo que la nueva versión del intento de asesinato contra el ex pelotero David Ortiz obedece a una estrategia del gobierno para distraer la estafa detestada en el programa social Supérate. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, Gloria Reyes aseguró que, a diferencia del gobierno del Partido de Liberación Dominicana, este sí es un gobierno que enfrenta y persigue y somete a la justicia a la mafia. Precisamente este domingo Cedeño atribuyó a una estrategia del gobierno para desviar la atención sobre el fraude de la tarjeta Supérate. Eso lo que dijo Margarita Cedeño, de inmediato recibe la respuesta de Gloria Reyes en este sentido. Yo le he llamado a través de redes sociales, lo que es el segundo round porque en un primer round que hubo un enfrentamiento entre Gloria Reyes y Margarita Cedeño con relación a los programas Solidaridad que manejaba ella en ese entonces, ahora nuevamente se enfrentan en redes sociales Gloria Reyes y la doctora Margarita Cedeño en cuanto a esta investigación, pero hay algo aquí en todo esto que hay que tomar en cuenta, precisamente un diario de circulación nacional dio a conocer en el día de hoy unos datos que para mí resultan interesantes, porque dice, César el abusador negó categóricamente tener vínculo con el incidente de David Ortiz, dice su abogado. En una entrevista por reportero del Listín Diario comentó que el vínculo de César y David era amistad, tal y como su cliente mencionó en una conversación que tuviera en el pasado viernes. El abogado de César, Emilio Peralta, César el abusador Joaquín Pérez, dijo que el reportaje que acusa... Al defendi a su defendido de haber atentado contra David Ortiz, se basa en una investigación privada y no en una federal. En una entrevista, reporteros del Listín Diario Pérez comentó que el vínculo de César y David era de amistad, tal y como su cliente mencionó en una conversación que estuvieron el pasado viernes. Si alguien quiere hacer un acto con este y viven en el mismo edificio, lo más práctico era hacerlo cuando David Ortiz saliera de su apartamento, seguirlo y entonces hacerlo en privado. En vez de hacer un acto público así fuera, una disputa entre César y David no había necesidad de hacerlo en un área concurrida en Santo Domingo, opinó, precisamente en una conversación entre César Emilio Peralta y su abogado. Esa es la información que sale a circular en el día de hoy en el Listín Diario. La cité tal y como está la publicación de este diario. ¿Qué pasa? Al parecer el diario de Boston se fue simplemente en una investigación que se llevó a cabo, no en una investigación federal, no en una investigación federal, ¿Qué creo algo en todo esto. Creo que tal vez por otros lados se intenta atacar la imagen de David Ortiz. Ustedes saben que previo a lo que era su escogencia del Salón de la Fama, no se dieron a conocer estas informaciones, pero por lo que dice el abogado, de, David, de César Emilio Peralta precisamente el doctor dice que tuvo una conversación con César el abusador el pasado viernes, el doctor Joaquín Pérez y establece lo que su defendido le ha informado con relación a esto que si él hubiese tenido interés de llevar a cabo algún tipo de atentado lo hace saliendo de un edificio donde ellos vivían o de una manera que le hubiese podido seguir, no hacer un acto público como ocurrió todo esto, miren yo creo algo aquí los astros de baseball las figuras que son personalidades siempre van a estar expuestos a cuestionamientos y demás yo recuerdo en el pasado aquella situación que surgió precisamente con la imagen de David Ortiz, luego de este atentado que era un tema de mujeres, de faldas y demás, luego la justicia llevó a cabo una investigación y dio al trate que fue una confusión con otro llamado David, que concurrían en el mismo lugar y el mismo día yo creo algo muy aquí que debe ser lo principal en todo esto, basarnos en las investigaciones federales, las investigaciones que ocurren de manera directa. No podemos nosotros dejarnos llevar por simples comentarios de redes sociales, por cosas que a veces salen publicadas en, en diario, investigaciones que no son totalmente fundamentadas. En esta ocasión está hablando el doctor Joaquín Pérez, quien es el abogado de César Emilio Peralta. Señor, el doctor Joaquín dice haber tenido una conversación el pasado viernes con César Emilio Peralta, César el abusador. Creo que hay que ponerle atención a esto y ver la veracidad de qué está pasando en todo esto. No podemos nosotros permitir que por confusiones, comentarios que pudieran pasar de un lado u otro, se lleve a cabo un, mire, un, un daño en lo que es la carrera y la imagen de nuestro querido VIPapi señores, hay que preservar esa imagen no podemos nosotros hacernos eco simplemente por una investigación que no es federal señores, así lo establece el doctor Joaquín Pérez señores, el doctor dice muy claramente sobre una investigación privada y no sobre la base de una investigación federal una investigación privada que llevó a cabo no sabemos quién en aquellos momentos cuando las pasadas autoridades dieron a conocer la información David Ortiz estuvo de acuerdo David estuvo de acuerdo con esta investigación, entonces no creo que ahora podamos nosotros venir a tomar y hacernos eco de informaciones que son privadas, que no son una investigación federal como lo establece el doctor Joaquín Pérez. Y como dice el doctor Joaquín Pérez de que él le ha informado a sus su defendido, a sus César el Abusador, de que entre David existía solamente una relación de amistad y nada más y que se hubiese querido en otro momento tentar contra la vida de David Ortiz no lo hubiese hecho de manera pública sino que lo hace de manera escondida para evitar esta situación que se ha creado reitero, no vamos nosotros a hacernos eco de informaciones privadas que no sean debidamente por fuentes auténticas como una investigación federal una investigación federal entonces el doctor Joaquín Pérez lo deja muy claro, esta investigación que se ha hecho es una fuente privada, no es una fuente federal no vamos nosotros a ser partícipes de replicar esto que ponga, óigame, que pueda más que todo dañar la imagen de nuestro querido Big Papi, que ya hoy es una gloria y es parte del Salón de la Fama de Cooper Town. Eso hay que tomarlo en cuenta. Hago la pausa de inmediato, retorno con todos ustedes en este su espacio enfocado.